La naturaleza no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano, tan vital como el agua o el buen pan. El Día Mundial de la Naturaleza, también denominado Día Mundial de la Vida Silvestre, nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora. Y la fauna salvajes así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tienen para la humanidad. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU decidió proclamar el 3 de marzo como el Día Mundial de la Naturaleza, o Día Mundial de la Vida Silvestre, con el objetivo de concientizar acerca del valor de la fauna y la flora salvajes. La celebración de este día, también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance, en el ámbito económico, medioambiental y social. Obviamente, un solo día no significa nada y, al mismo tiempo, significa mucho. Por un lado, este día nos brinda la oportunidad de reparar en la belleza que nos regala la naturaleza, pero la situación no permite entretenerse demasiado con esa felicidad. La fascinante flora y la fauna salvaje están en peligro y con ella, nosotros, los expertos no se cansan de advertir que estamos al borde de la sexta gran extinción, un pasaporte a un mundo apocalíptico, sin viaje de vuelta. Sin un cambio de modelo social a gran escala, que sea más solidario, difícilmente puede responderse a la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, de no producirse. La reacción llegará tarde o llegará y traerá consecuencias nefastas, a nivel económico, medioambiental y social. Las consecuencias del cambio climático son un buen ejemplo de lo unidas que están las actividades humanas y el medio ambiente, tanto para el deterioro de este como para que se produzca un efecto boomerang, cuyos efectos ya estamos padeciendo. Como habitantes de este planeta, un lugar único y maravilloso, sin sustituto, podemos y debemos actuar en la medida de nuestras posibilidades. Puede parecer que una sola persona no es capaz de hacer mucho, pero renunciar es aceptar la derrota sin luchar. No puede negarse que el mundo actual está dominado por grandes grupos de interés que no son sensibles a las desigualdades y los dramas humanos, y mucho menos los ambientales. Pero no es menos cierto que solo siendo ciudadanos, con espíritu crítico podemos hacer la diferencia. Recuerda que es deber de cada generación, proteger la vida silvestre, para la generación futura.